Hola, ¿estás que no puedes más? No encuentras salida, nada te sale bien. Llámame, mis cartas y yo podemos ayudarte. Te ofrezco una consulta por teléfono, por videollamada o si lo prefieres presencial. cita en el 671 44 70 18. Quiero ser tu tarotista, seguro que puedo ayudarte y guiarte.